en este caso, al Ministerio de Obras Públicas. Recuerden que hace unos días eh, se anunció de que el Ministerio de Obras Públicas iba a intervenir la autopista Duarte, que es la autopista, es la vía de comunicación terrestre más importante que existe en la República Dominicana con el objetivo de eh, prestar la debida atención a esos tramos de la carretera que estaban en condiciones eh, ya prácticamente inservibles, además de la higienización, del de hermoseamiento de la autopista, además también de la parte de iluminación, que debo decir que tuve la oportunidad este fin de semana de salir eh, eh, eh, fuera de la ciudad y transitar por la autopista Duarte ya en hora de la noche, y realmente está prácticamente iluminada, eh, por lo menos el tramo desde aquí, eh, hasta Santiago, la Autopista Duarte. Pero bien, la idea no es... Yo no voy a hablar de la Autopista Duarte de manera presente. Digo esto porque es, ha sido una de las partes, de las acciones que, hay, eh, que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en los últimos días eh, intervenir en la Autopista Duarte con ese objetivo. Eh, si no me quiero referir a la carretera que nos comunica a nosotros desde aquí hasta la Autopista Duarte, que es la carretera San Francisco-Controva, eh, que hace un tiempo una carretera que estaba en óptimas condiciones, debidamente señalizada, iluminada y todo eso. Y para nosotros, los macorizanos, que, eh, que utilizamos que utilizamos con mucha frecuencia esta, esta vía para salir y entrar a San Francisco de Macorís, pues realmente hasta cierto punto era placentero, porque desplazarse en una carretera que tenga la debida señalización, que esté... Eh, que tenga la mejor cantidad de, de, de hoyo, ¿verdad? Es algo placentero para que conduce en, en su vehículo. Pero en este momento la carretera San Francisco Controva se está deteriorando a, un, a, una, velocidad, a una velocidad increíble. Entonces yo quisiera, como desde aquí, eh, hacerle un llamado al Ministerio de Obras Públicas de que se le preste la debida atención. Y este Llamado lo voy a hacer de manera específica porque son ellos los gestores que deben velar o, o acercarse a esta institución para que no permita que esta carretera llegue a deteriorarse al extremo, porque eso puede causar accidentes y los accidentes causan pérdidas humanas, y vamos a evitar que eso sea, que esto, que esto pues suceda. Y me refiero, por ejemplo, primero a quien nos corresponde a nosotros, nuestro querido amigo y senador por la provincia de Duarte, Franklin Romero, así como también al senador por la provincia de La Vega, Rogelio Genao. Y digo a ellos dos porque son los dos senadores de ambas provincias. Y le corresponde, ¿verdad?, un tramo de esta carretera a nuestra provincia de Duarte y otro a la provincia de La Vega. Y lo menciono a ellos para que ellos sean los gestores y también se preocupen por... Eh, hacerle entender de alguna manera la, al Ministerio de Obras Públicas y el, por, no al Gobierno Central de que deben prestarle, prestarle la debida atención al arreglo de esta carretera tan importante porque comunica a una provincia eh, de la de la importancia, valga la redundancia que tiene la provincia eh, Duarte. Así que yo espero que lo hacemos con mucha humildad y que este llamado pues pueda eh, llegar y que no solamente nosotros como medios, sino otros puedan hacer lo mismo para evitar que esta carretera se siga deteriorando. Reitero, el deterioro de esta carretera pues afecta de manera significativa eh, la, la, la provincia de Duarte y, y más aún, todavía más importante, lo que puede causar accidentes y estos accidentes pueden eh, causar pérdidas humanas. Hay unos hoyos, que de noche, por suerte, por suerte, que ahora está ¿verdad? mínimamente iluminada y se te hace un poco, es, es menos difícil que usted pueda caer en uno de estos hoyos porque está iluminada, pero yo entiendo que se le debe prestar la debida atención para que no suceda lo peor, que es que sucedan accidentes y que estos accidentes puedan producir pérdidas humanas cuando son situaciones que se pueden evitar, ojalá, que estas acciones, estas acciones que el presidente ha estado implementando, que este nuevo gobierno, de que ahí vimos la otra semana que unos 16 mil millones había ahorrado eh, el, el, el presidente en algunas acciones que había hecho. Ojalá, ojalá que dentro de estas, este ahorro que ha hecho el gobierno, no solamente eso, sino en lo que pueda recuperar producto ¿verdad? de la malversación eh, propia de funcionarios que se han enriquecido con los con la arcas del Estado, pues, se puedan recuperar y estos fondos pues puedan ser destinados a este tipo de acciones que muy bien le van a caer a este país. Así que ojalá que no se permita reiterar lo de la carretera de San Francisco con trova que se siga deteriorando y que realmente nosotros que utilizamos esta vía de comunicación terrestre pues podamos eh, verdad, transitar y desplazarnos eh, con la mayor o la mínima seguridad eh, posible que es lo que queremos. En otro orden, hay que seguir hablando del famoso barrilito, que son estos fondos que reciben los senadores de la República Dominicana para ayuda ¿verdad? social y una serie de manejos que le dan los senadores en cada una de sus provincias. Todavía el barrilito se mantiene en el Senado aún en contra de la voluntad del Presidente de la República, que en múltiples ocasiones ha manifestado la eh, intención de que esta acción pueda desaparecer de una vez y por todas en el Senado de la República. Pero también hay que entender que el Senado es un poder del Estado totalmente independiente y que se maneja sin, o se debe manejar sin la injerencia del poder ejecutivo. Hay... La no, hay la mayoría o la mayoría de los senadores eh, se resisten a que esta acción desaparezca porque ellos entienden que es una manera de ayudar, verdad y dar la cara a una serie de citaciones que se presentan en las diversas provincias. Recuerden que solamente tres <coughs> senadores eh, se han resistido a recibir estos fondos y ellos son pues, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, la senadora por el Instituto Nacional, Farid Raful, y el senador por la... Eh, bueno, hay otro senador que se ha... son los únicos que no, ha, no, están, no han estado recibiendo los fondos que entrega el Senado como ayuda social. Lo que yo entiendo, y es que esto ha sido una decisión del Senado creo que del 2014... Creo que fue cuando se implementó, eh, bueno, en el gobierno, perdón, en el gobierno de Leonel Fernández, cuando se implementó este tipo de, de, de acciones, los senadores tomaron tomar la decisión de disponer de estos fondos para, para estas ayudas que ellos eh, realizan, ¿verdad?, en sus diversas provincias. Entiendo que lo que, que existe, lo que hay que hacer es un poco más transparente con el uso y la distribución que hacen los senadores en sus en su diversas provincias. Y digo esto porque, por ejemplo, en el caso nuestro de la provincia de Duarte, <coughs> eh, en la pasada senaduría que fue el ingeniero eh, Amilcar Romero, aquí todos los años Amilcar Romero convocaba a, una, convocaba a la prensa, convocaba a los sectores representativos de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, donde rendía un informe. Y ahí están las. las plasmado en un informe que daba el senador sobre el uso que se le daba a estos fondos que él recibía mes tras mes. Es la intención también del senador Franklin Lomero, que es de los que está de acuerdo con que no desaparezca esta ayuda, porque dicen ellos que son ellos son los que saben y manejan cuáles son las necesidades en ese sentido que tiene la provincia de Duarte y ellos deben responder a estas necesidades en su momento que, le, que son demandadas por, por los por los provincianos, verdad, pero en este caso de la provincia Duarte. Entonces lo que yo entiendo es que hay que diseñar planes estratégicos para que los senadores eh, lo hagan, el manejo sea con mayor transparencia, que demuestren mes tras mes el uso que se le da a estos fondos, porque ciertamente son muchos las, las, eh, los ciudadanos que se benefician o se han beneficiado de estos fondos cuando son bien manejados. Así que yo entiendo que el presidente tendrá que eh, hacerlo muy estratégico para lograr eh, que realmente este, el barlito pueda desaparecer. Insisto, si usted me pregunta a mí, no es que esté o no esté de acuerdo. Lo que sí, que ya es una decisión de un poder que es independientemente, de, de que tiene su independencia, lo que sí se debe exigir de manera estricta es que el manejo de estos fondos se haga con la mayor transparencia posible, porque esto puede crear un conflicto entonces entre el gobierno y los senadores reiterar que son poderes independientes uno de otro. Así que vamos a ver qué va a pasar con el barrilito que se mantiene en el Senado y que la mayoría de los senadores pues eh, no están dispuestos a que esto desaparezca de una vez y por todas, como ha expresado el presidente de la República. Él es el presidente, tiene la mayoría de los senadores, pero recuerden también que los senadores representan eh, cada uno su provincia y este es el interés que ellos tienen de que es manejar esos fondos para, algunos, hacerlo con transparencia eh, y que esos fondos lleguen a los eh, provincianos de, la, de las diferentes provincias del país, van a la redundancia. Vamos a una pausa y regreso pues seguimos con los comentarios. De actualidad aquí en Contacto Diario en el día de hoy, que es lunes, inicio de semana, y estamos a 28 de diciembre del año 2020. Así que no le cambie que en breve regresamos.